Las propuestas educativas de Fundación Temaiken son experiencias en la naturaleza, son aprendizajes en la naturaleza, a través de la aventura, de la emoción, del juego, del descubrimiento. Las visitas educativas de Fundación Temaiken están especialmente diseñadas para cada nivel educativo. ...tienen un eje transversal, que es un mensaje ambiental... ...que a través de las diferentes actividades... ...que van haciendo durante el recorrido... ...van reflexionando, van pensando... ...tratando de debatir cómo podemos cuidar eh, el planeta. Consideramos que la visita educativa... ...le provee al educador, al docente en el aula... Eh, ...un sinnúmero de elementos que vuelven... ...la experiencia del aula más rica... Sabemos que el docente hoy, el educador, se encuentra con una situación muy compleja de chicos de nivel inicial, primario y secundario, que tienen un montón de estímulos tecnológicos, que tienen un, un, un ritmo de aprendizaje y una posibilidad de atención que a veces dificulta la tarea en el aula. Lo que me parece importante de, de la propuesta de Tema Iken, es que los chicos son partícipes de sus propios aprendizajes es decir pueden participar construyendo digamos nuevo conocimiento a través de los contenidos que se trabajaron previamente en la escuela entonces ahí es donde el aprendizaje cobra significado Llenarte de, de escuchar esto. Señor, qué lindo. Señor, no me quiero ir de acá. Eh, creo que para nosotros eso, ver la sonrisa de los nenes, esos ojitos brillantes de, de felicidad, eh, es todo. qué Es lo que más les gustó. Les preguntamos y dicen, mira un tiburón, vi un tigre. Y es como, del, del haberlo visto, se ha avanzado esa imagen que la van a guardar de por vida. Es así.